Hola amigos y amigas de Carol TV, mi nombre es Claudia López, la creadora de Mulata Joyas con Historias. Hoy te traigo un proyecto a realizar que te va a encantar. Si no has activado la campanita, suscríbete. También ingresa a mis redes sociales, arroba mulatajoyas, o visítame en mi página web www.mulata.co. Ahí encontrarás joyas maravillosas. Ven, acompáñame a realizar este maravilloso proyecto. Bueno, amigas, estos son los materiales para realizar este topo en forma de gatico. Primero, nuestras agujas delgadas para tejer Miyuki. Nuestros tres colores de Miyuki. Los códigos los pueden encontrar en Carol. El dorado es el 3575. El salmón es el 29635. El beige es el es el 31092, nuestro hilo Miyuki dorado, eh, el código es el 19306, nuestras bases de topo, el código es el 19830, nuestra pega F6000 de código 28247, tijeras y toda la actitud para hacer este hermoso proyecto entonces comencemos bueno niñas para iniciar este gatico, lo primero es que yo no lo inicio desde acá abajo como suelen hacer varias eh, profes sino que les voy a mostrar como una manera para mí es como más sencilla eh, no, y es, sí es más fácil para hacer entonces eh, yo inicio desde la parte del medio aquí donde están estos ojitos me voy para abajo y luego subo y voy tejiendo así hacia arriba listo, entonces vamos a iniciar a pasar a hacer esta parte de acá del medio cogemos entonces dos de color beige ah, y inicialmente vamos a ensartar o enhebrar más bien mi aguja más o menos con un hilo de 60 centímetros, entonces cogemos dos, vamos a pasarla casi hasta el final, lo llevamos casi hasta el final y nos devolvemos por la primera, le dejamos una colita para perder. me parece la manera pues como más fácil didáctica no se queda viendo el hilo y se queda y, y queda bien el gatico. entonces nos devolvemos acá volvemos y subimos vamos a rematar o sea para que nos quede estas delicas y esta línea bien fuertecita listo seguimos acá bajamos cogemos otra delica, pero como podemos ver acá, es doradita. Para formar esos ojitos. Recuerden que vamos de la mitad. Vamos primero de la mitad hacia abajo. Y luego nos vamos subiendo. En esta parte también remato. Como nuestro hilo es tan delgadito y es de color doradito, no se nos va a quedar viendo absolutamente nada. Cogemos otra, otro color dorado. Y esos son trucos y tips que cada profe tendrá eh, a la hora de elaborar pues, como los proyectos. Listo, ya cogimos los dos dorados. Aquí continuamos con una, dos, tres beige. Recuerden que como es la, la línea de inicio, entonces hay que sujetarla muy bien. Yo le doy dos vueltecitas y no se me queda viendo absolutamente nada. Como dijimos, cogemos tres beige. Así de esta manera vamos formando la hilerita. son nuestros tips y nuestros secretos aquí vamos seguimos continuamos bueno hicimos nuestras tres hileritas continuamos con como está acá Dos del color dorado. Escogemos primero una, ¿cierto? Siempre esta hilerita la vamos a, a poner muy, muy eh, reforzadita. O sea, le damos doble vuelta. Continuamos con esta, por eso hay que comprar hilos eh, Miyuki, que sea buena calidad y sean delgados para que podamos darle las vueltecitas y no se nos queden viendo estos hilitos. Entonces ya miren cómo vamos teniendo aquí nuestros ojitos y aquí finalizamos con dos de lica del color beige siempre reforzando sobre todo esta primera hilerita el último beige acomodamos acá aquí no están viendo bien porque lo tengo que tener muy bien sostenido nuestro, nuestra hilera listo, terminamos nuestra hilera que es el, la mitad de estos ojitos esta como les dije yo arranco de la mitad, hago primero una parte y después me subo y termino la otra, listo son maneras de trabajar, son diferentes maneras de trabajar, si otra profe te dice que no, que está mal hecho, no, son maneras diferentes de trabajar, yo lo trabajo de esta manera, listo, entonces yo voy a hacer primero la hilera de abajo, esta hilera continuamos con esta de acá que es en disminución, a las niñas que ya les he enseñado ya saben que Vamos eh, en disminuciones, no coger el primer puente, sino el segundo puente. Listo, entonces me volteo para acá. Y cogemos una beige y una dorada para poder hacer la otra partecita de mi ojo. Entonces cogemos no este puentecito, sino este segundo. bien, de esta manera, el inicio siempre va a ser el como lo más complicado para tejer el Miyuki, luego todo es repetitivo, listo, aquí rematamos de esta manera y ahí se nos acomodaron nuestras delicas, eh, la parte del ojito de abajo. Listo, continuamos con una color beige, acomodamos, siempre acomodando, luego continuamos con la otra doradita que nos hace parte de este de este ojito okay. Apretamos Continuamos con dos delicas de color beige Mando mi gatico hermoso. Van a quedar unos topos divinos. Luego uno dorado. Uno beige. Estoy apretando bien. Uno dorado. Aquí terminamos con un ovejo, listo. De esta manera, apretando acá, yo siempre te dejo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Aquí vamos en aumento, entonces ya saben, las alumnas que han estudiado conmigo, el aumento es por el primer puentecito, se ponen y vamos a hacer toda esta línea, toda, toda, toda toda toda en color beige. Luego de hacer toda esta línea, recuerden que para terminar, la línea toda beige, recuerden para terminar como vamos en aumento, esta última se pasa por el puente donde habíamos pasado esta penúltima. Téngalo muy presente y volvemos aquí, ya quedamos en aumento. Listo, ahora continuamos en disminución, como nos muestra esta fila, que es donde trae la naricita del gatico. Entonces comenzamos con una, dos, tres, cuatro. Beige, aquí continuamos con la hilera donde vamos a terminar nuestra naricita, que es esta, en disminución, recuerden que es eh, se cogen dos delicas y eh, se, se teje por el segundo puente, ya les voy a mostrar, entonces vamos a coger, eh, en este lado son una, dos, tres, cuatro beige y la salmón, entonces para disminución cogen dos y no se pasa por este primer puente de, de que se forman las delicas sino por este. De esta manera. Y se remata para que queden súper bien acomodadas. Continuamos con esta hilera que es en disminución toda y son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho delicas de color beige. Ya que terminada mi hilera de color beige, ven que esta salta es dos, dos delicas, entonces yo lo que hago es que me voy para este lado así, me voy para acá, de esta manera luego subo por la la que le continúa a mano derecha a, a mano izquierda perdón volteo y empiezo a tejer de esta seón una una dos tres 4 y 5 entonces aquí cogemos dos del color beige inmediatamente en el primer puentecito, las tejemos las, acom las acomodamos de esta manera si ven que, que me queda acá Sobrando dos. Continuamos con esta. Ahí van cuatro. la 5 Así me queda mi la barbillita de mi gatito Estamos en la parte de, de aquí abajo. Bueno, para subir yo lo que hago es perder mi hilo, llegar hasta esta punta. Recuerda ingresar a mis redes sociales arroba mulata joyas mulata con doble t o a mi página web www.mulata.co Para que de esta manera aquí ya se me espérate que aquí no me dio para que me dieran diagonal pero voy perdiendo mis hilos me voy por acá llego a esta delica hay que tener cuidado que no se nos vaya el hilo no se nos vaya a enredar llegamos a esta listo no se ve nada no se ve ningún hilo por ninguna de las partes que voy a hacer con este otro hilo antes de empezar de cenebro paso este hilo para este lado y enhebro este y lo pierdo por acá. Bueno, luego de perder mi hilo, que esté bien seguro, corto, recuerden que era el hilo, el que estaba pequeño, y vuelvo a enhebrar este larguito que vamos a continuar tejiendo. Vamos a mirar nuestro otro gatico de referencia y vemos que la parte de arriba de los ojitos, Vamos en disminución y todas las delicas que continúan son en color beige. Entonces contamos 1, 2, tres, cuatro, 5, 6, siete, ocho, nueve, 10 delicas en de disminución. Listo. O sea que es, pasamos por el segundo puentecito, las dos primeras que cogemos. Continuamos siguiendo hasta aquí, hasta el final. Bueno, luego determinada mi línea, aquí como vemos, volteamos y vamos a coger esta línea de encima que, es, que va en aumento, esta, que está acá, y todas las delicas van en beige. Cogemos en aumento, recuerden que el aumento es por, pasamos es por el primer puentecito, acomodamos y nos queda así, bueno aquí ya le vamos viendo pues como en la cara a nuestro gatico y continuamos nuestra hilera que va a ser toda en beige en disminución que sería esta, se las va a mostrar, sería esta de acá con 10 delicas, recuerden en disminución sería por el segundo puente donde pasamos las dos primeras, continuamos acá en aumento, ya terminada nuestra línea en disminución, vamos a hacer esta línea donde vamos a empezar nuestras orejitas, que es en aumento, entonces cogemos dos delicas del color salmón y luego en color beige finalizando en color salmón entonces volteamos nuestro gatico que ya se le ve pues como mucho la carita cogemos dos de salmón sin bien no equivocar porque se van combinando nuestras delicas pasamos por nuestro primer puente recuerden que para aumentar es el primer puentecito ya lo saben mis alumnas y continuamos apretamos bien y continuamos con color beige primero vamos a hacer Ahorita primero hacemos una orejita y luego la otra. Ya les voy a explicar cómo. Recuerda que es en aumento. vamos, entonces contemos, son una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en beige, y aquí llevamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, recuerden que terminamos el aumento o sea que pasamos la última por el último puentecito o sea por este esta es de salmón y la otra que es de salmón también la pasamos por ese mismo puentecito Recuerdo mis redes sociales son arroba mulata joyas con doble T o puedes ir a mi página web www.mulata.co aquí ya tenemos parte de nuestras orejitas vamos a hacer la siguiente línea de orejas que sería esta entonces son tres salmón y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, color beige. Vamos en aumento. Cogemos dos delicas de color salmón. Continuamos con nuestras orejas. Con otra salmón, color salmón. Y aquí en beige salmón salmón y salmón recuerden que cuando es en aumento se pasa por la misma el mismo puente de la penúltima color salmón como va quedando nuestro gatico hermoso cierto volteamos entonces ahora vamos a coger en disminución este, vamos a hacer esta primera orejita en disminución que sería cogemos dos salmón y una y después subimos y cogemos dos salmón, eh, perdón, dos beige y una salmón y finalizamos con una beige. Entonces, cogemos en disminución 2 salmón. Pasamos, porque es disminución, pasamos por nuestro segundo puente. Cogemos una color beige. Volteamos de esta manera, acomodamos bien nuestra delica que se estaba volteando y cogemos dos color beige ¿sí? en disminución Tengan cuidado acá, para que si pase por donde es. Rematamos para que quede esto bien, de una forma bien finita, nos quede bien, apretamos, cogemos una salmón. pasamos por el puentecito, es que esta me, me quedó bailando y no la rematé. Aquí cogemos y subimos, bueno aquí continuamos con nuestras orejitas, entonces vamos para esta parte que son en color beige y una salmón volteamos de esta manera y como van en disminución entonces recuerden en pasar por el segundo nuestro segundo puentecito de esta manera estas punticas es bueno siempre rematarlas para que nos queden muy bien y fijas así. La apretamos, cogemos este lado también, este de color salmón, pasamos por el mismo puentecito, subimos nuestro hilo y es mejor rematar. Aquí ya está nuestra puntita, llegamos aquí al final y vemos que tenemos nuestra delica final así paradita, de color beige, si les gusta. Pasamos por este primer puentecito. Pueden dejar así este paradito y nos vamos a devolver para poder llegar a esta, a esta mitad y ponerle estos tres eh, mostacillas beige y continuar con nuestra siguiente orejita. Entonces nos devolvemos por acá, perdemos acá el hilo. nos está pesando bien, entonces más bien para que no se nos reviente, pasamos por menos delicas. Tengan en cuenta eso, puede quedar así o puede quedar así volteadita, como mal les guste. Bajamos acá, bajamos yo las volteo, que me gusta más así. De esta manera, para que no se me vea calibre. De esta manera yo la volteo. Entonces tenemos que llegar a este hasta acá. Entonces, ¿yo qué hago? Bajo, sigo bajando. aquí ves que se te enredó el hilo, entonces lo acomodas bien y hago así de esta manera subo por la siguiente en diagonal y voy subiendo aquí otra vez el hilo se me enredo como está ya tan cortico entonces ya se me queda como pegadito sigo subiendo hasta llegar acá perfecto cogemos dos delicas de color beige las pasamos inmediatamente por nuestras por el puentecito, acomodamos. Rematamos. Para que queden bien, súper bien paraditas. Acomodamos bien. otra, porque es como la cresta de nuestro gatico. Ahora vamos a irnos hasta acá, entonces debemos nuevamente perder nuestro hilo por la siguiente, así como les estoy mostrando, bajamos, y seguimos bajando en diagonal así ya que no se ve nada, nada, nada de hilo seguimos bajando aquí y por esta del lado derecho nos subimos en diagonal de esta manera ya vemos que está atoradito entonces tenemos como mucho cuidado juntamos ¿sí? nuestras helicas. tenemos que tener mucho cuidado al pasar nuestro hilo entonces, como vemos acá, son una Delica Beige y una color salmón. Pasamos inmediatamente por este puentecito, subimos, rematamos para que quede bien, bien justa bien, bien, bien acomodada nuestra delica apretamos y continuamos con otra color salmón como esto es en disminución queda ahí perfecto apretamos bien y que quedó con él montamos bien nuestras delicas así como va quedando de bonito volteamos y continuamos con la siguiente orejita entonces cogemos una beige y una salmón pasamos por el primero rematamos siempre rematar es primordial rematar porque para que no se nos mueva las delicas y apretar otra color beige y como no me quedo para la puntita de acá yo me tengo que devolver acá vuelvo y subo por este quedando en este lado, acá, cojo una que es mi otra puntita, paso así y me voy a perder el hilo que quedó, de esta manera vamos finalizando, a mí me gusta que queden así de ladito vamos finalizando nuestro gatico prendemos bien nuestro hilito cuando nos sentamos seguras cortamos y cortamos nuestro hilo bueno aquí quedaron nuestros dos gaticos divinos tenemos nuestros dos bases de topo para echarle la pega justo eh, aquí en la mitad como los gaticos quedan iguales a ambos lados no hay ningún problema en cualquiera de los lados echarle entonces vamos a coger nuestra pega echamos en aquí suficiente pega con la ayuda de la tijera estripo cojo esta suficiente pega a ver que aquí no me quedó tan tanta peguita y con las tijeritas dejamos secar de 24 a 48 horas en una superficie plana con buena ventilación y vean como quedó de lindo estos topos de gatico bueno amigos espero que les haya encantado este maravilloso proyecto les recuerdo activar la campanita también les recuerdo mis redes sociales son mulata joyas o www.mulata.co Ahí encontrarán joyas maravillosas. Los espero nuevamente. Bye.